Hola, ¿qué tal amigo y amiga craniana? Yo soy Toño Silva, la macoña, guitarrista de Cráneo. Pues ya me tocó a mí lo de la dinámica de platicar qué hacemos nosotros fuera de lo que es el, la banda, el, la música, el rock and roll en general. Este, pues te voy a contar. Para empezar, yo vivo en Querétaro. Mi rutina aquí con Cráneo es entre semana. Nos concentramos tres días a la semana aquí para producir todo este tipo de material, para hacer música, para ensayar, para componer, bla, bla, bla, bla, bla, bla. De los días que estoy aquí en México... En la Ciudad de México, pues me quedo en casa de, de mi mamá y con mis hermanos. Pues procuro llegar allá con ellos, estar pues, tranquilín, eh, platicando cosas de la familia, de pues, cosas de, que tenemos en común. Y ya cuando se viene el fin de semana o el día que me tengo que regresar a mi casa, este, pues yo me voy a, a San Juan del Río, que es donde vivo, y allá están mi esposa y mis hijos. Para empezar, pues llegar convivir más que nada con, con mis chavos, que tengo dos, con mi esposa, con mis perros, nos vamos a pasear a los perros, Ahí por, afortunadamente es un estado donde todavía hay muchos lugares muy seguros y muy padres para salir a, a, este, a disfrutar de la naturaleza, pues sacamos a los perros, eh, normalmente nos gusta comer en casa, comer rico, yo cocino, siempre me ha tocado desde que, desde que vivo con, con mi mujer, siempre me ha tocado a mí la cocina, me gusta, me gusta sobre todo cocinar a la gente con la que eh, comparto mi vida, mis, eh, a mis amigos, a mi familia. Trato de convivir con mis chavos, que, pues, cuando uno los veo toda la semana, o gran parte de la semana, pues lo que hago es estar con ellos. Eh, el más grande eh, le gusta el fútbol, juegan en, en un equipo, este, en una filial de, de, de, de, de los Rayos Blancos, entonces él está siempre eh, muy activo en cuanto a entrenamientos, torneos y demás, y los días que me toca estar allá cuando él juega, pues lo acompaño siempre, lo apoyo, lo, este, platicamos mucho de fútbol, nos gusta ver partidos, nos gusta jugar el, el, el FIFA, tenemos un, una consolita ahí en casa, y pues hacemos torneos, este, jugamos eh, uno contra el otro, eso es con mi hijo el mayor, el hijo el más chico, eh, que a él le gusta la música, pues a él le estoy diciendo tocar la guitarra, ella también ya toca, toca un poquito el piano, toca guitarra a sus 12 años ya, toca más de lo que yo tocaba eh, a los 14, 15, que es cuando empecé, trato de de orientarlo, no me gusta mucho meterme a darle clases como tal, porque se puede, pues que siento como que se inhibe un poco, porque pues, es, es mi hijo y, y más bien lo que quiero es que le paso tips, le paso las bases y ya lo dijo que él investigue en internet o que se compre algún meteorito por ahí que le, que le entre por su cuenta. ¿no? Este, con mi esposa, pues con mi esposa pues, es mi cómplice aquí en esta vida, siempre estamos planeando, platicando de los trolls, los contras nos ponemos al día cada. Cada vez que yo llego para allá, cada semana nos ponemos al día tanto de lo que yo hago acá como de lo que ella tiene que hacer por allá. Este, eh, ¿Cómo se llama? Todo lo hacemos juntos, súper, eh, eh, el mandado, las escuelas, eh, todo lo que haya que hacer, siempre andamos los dos juntos, eh, todos nos platicamos, eh, siempre estamos tratando de, pues, de que haya comunicación fluida y... y este, y sobre todo concisa para poder llevar este, esta vía que no, tan, no es tan fácil para ella no es, no es fácil que yo me ausente tantos días pero pues así me conoció nos gusta mucho visitar eh, los lugares de interés del estado o de otros estados como Guanajuato, como el estado de México nos gusta pueblear pues nos gusta ir a comprar artesanías, nos gusta comer rico la comida de cada pueblito la, la comida de la región eh, cuando se puede y hay oportunidad con los amigos que tenemos por allá nos juntamos, le hacemos una carnita asada hacemos una cenita como hay muy buenos viñedos para ir por el rancho, pues aprovechamos para ir a visitar los viñedos o compramos unos vinos y nos vamos a, a cenar todos juntos ahí con unos quesitos que los de a Culpo, que están buenísimos este, nos juntamos, nos gusta convivir y pues la banda es muy familiar o a sea, final de cuentas este, yo lo que trato así a grandes rasgos es el tiempo que le dedico a la música es a la música, cuando estoy en mi casa pues me dedico me olvido de la guitarra, me olvido de todo, y se lo dedico a mis chavos y a mi mujer, ¿no? Y pues en fin, yo creo que más que nada pues es eso, la vida en familia, tratar de estar lo más posible con mis, con mis chavos, con mi mujer. Tú coméntanos también qué te gusta hacer fuera de tu actividad, la que hagas, suscríbete a nuestro canal tanto en YouTube, puedes meterte a www.cranon.com.mx Ya ahí están todas las ligas para todas las redes sociales, suscríbete y este, pone campanita ahí en YouTube, Ponle la manita y vas a ver que te vas a recibir todo este tipo de notificaciones. Espero que te haya gustado y pues esperamos tus comentarios y pues sigan apoyando al rock nacional. Yeah.